Hola a todos y bienvenidos a, a ver si quedamos. Hoy os traemos uno de esos vídeos random que tanto nos gusta y que creemos que nos va a venir muy bien a todos estos Millennials, eh, pues que crecimos viendo las películas de jurassic park y que nos obsesionamos tanto con los dinosaurios. Mi favorito era el brontosaurio y recuerdo tener un pteranodón de juguete aunque los dinosaurios que más cariño tenía era el Velociraptor y el Triceraptor... no sé por qué. Dejadnos por comentarios cuáles eran los vuestros. Y bueno, ahora vamos con esta cosa que me hizo así un clic en el cerebro y que os tenía que contar y después de eso os voy a contar una historia bastante chula, pero vamos primero con lo importante. El caso es que el otro día estaba jugando al Animal Crossing y encontré un fósil que era una parte, un trozo de velociraptor, eh, lo llevé al museo y Sócrates me comentó que los velociraptores eh, pues medían de altura como unos 50 centímetros, vale, desde el suelo hasta arriba, no la cola, que sí que eso podría ser como metro y medio, dos metros y pesaban unos 15 kilos, Brian pesa 10 kilos. ¿Qué pasó entonces con los velociraptores de Jurassic Park? Pues que no eran velociraptores. No, eran deinónicos. Los primeros fósiles de velociraptor se encontraron en los años 20 en, en la zona de Mongolia y los restos fósiles que se han encontrado de este dinosaurio pues han sido en toda esta zona, de Asia Central, China... Y lo dicho, su esqueleto no medía más pues de, de una cintura humana, ¡vamos! Por otro lado, el de Inónico se encontró una década después al norte de América, en Estados Unidos de América, más concretamente en el estado de Montana, aunque se han encontrado otros restos por otros estados, como puede ser Oklahoma, y de hecho se dice que se han encontrado dientes en Maryland. En este caso el leinónico efectivamente es más grande, eh, llegaba a medir eh, desde la cabeza hasta la cola los 3 metros y es la imagen que tenemos hoy en día nosotros en nuestro cerebro debido a la, a la película de Jurassic Park. Vale, entonces ¿qué es lo que pasó? En 1988 Gregory Scott Paul, investigador, autor e ilustrador especializado en paleontología y famoso por sus investigaciones sobre los cerópodos. Presentó en un libro a ambos dinosaurios en la misma clase y los denominó velociraptores debido a su gran similitud. Michael Crichton, autor de Jurassic Park, se inspiró en el libro de Paul para su novela y decidió seguir utilizando el nombre de Velociraptor para estos personajes tan importantes en vez de Deinónico porque Velociraptor era mucho más molón. Como le confesó a John Ostrom un famoso paleontólogo en una de sus reuniones cuando quedaban para eh, investigar más sobre los Deinónicos cuando estaba escribiendo su libro. Por su parte, Spielberg y su equipo siguieron los mismos pasos que Crichton y aunque el diseño era el de un Deinonico, decidieron seguir llamándolo Velociraptor. A mí me da un poco de pena el Deinonico, <risa> que es como si no existiera cuando realmente él es el protagonista, ¿no? Pobrecito. Y el Velociraptor, pues mira, que, que pese a 15 kilos me encanta porque es como si fuera un perrito. <risa> bueno, como os he comentado antes, tenía una historia y es que eh, bueno, a ambas nos gustaban muchísimo los dinosaurios desde siempre, nos ha gustado mucho Jurassic Park, En busca del Valle Encantado, todas estas maravillas. Y el caso es que yo a Brian siempre le he llamado Velociraptor, siempre he dicho que es una mezcla de bodeguero con Velociraptor enano porque es muy rápido, tiene unas pedazos de garras tremendas y cuando se pone así a dos patas ahí con todos sus músculos parece un mini Velociraptor el caso es que en 2018 se estrenó la segunda parte de Jurassic World y Chris Pratt vino a Madrid a promocionar la película. Como ya os he comentado en otras ocasiones, estoy en una ONG, fanvención, hacemos actos benéficos, y algunas veces pues, hemos conseguido firmas muy chulas para subastas y cosillas así y decidimos ir a por una de estas firmas. Fuimos mi amiga Raquel, mi amiga Sandra, Brian y yo. Brian tenía por aquel entonces unos 11 meses, todavía no tenía a Aria. Y allí que me planté porque yo decía que tenía que demostrar que Brian era un velociraptor. Tuvimos la suerte de estar charlando un rato con Frank Marshall, eh, productor... También conocimos a Colin Tavereau, el director de la, de la primera película y estuvimos charlando con su familia, encantadores. Y tuvimos la gran suerte de ver a Chris Pratt, él nos firmó las películas y en uno de esos momentos que yo tenía a Brian en brazos, porque había bastante gente y me daba, me daba apuro que le pudieran pisar, eh, nos acercamos para hacernos una foto con él. Él nos había dado cuenta de que yo tenía a Brian en brazos y de repente lo vio. Y dijo, oh, it's a puppy. Le cogió así de la carita, así, o sea, muy cookie y, y fue como a darle un beso en el hocico. Brian, que no se fía de nadie, sin conocerle de nada, le pegó un pedazo de beso. Le hizo ¡mum! con la lengua en toda la boca, que todos nos echamos a reír. Justo, justo, justo ese momento no lo logró capturar nadie. Pero tengo fotos en el que pues Chris está tocando a Brian. <risa> Y así es como demostré que tenía parte de dinosaurio mi perro. Pero es que ya después de haber estado jugando al Animal Crossing me he dado cuenta de que efectivamente tiene mitad velociraptor. Y como veis ha sido un vídeo un poco absurdo, pero por otro lado seguramente que os vais a costar sabiendo algo nuevo y eso siempre, siempre es divertido y siempre está muy bien. Y bueno, como os hemos dicho antes, os esperamos por comentarios, eh, queremos que nos digáis cuáles han sido vuestros dinosaurios favoritos, eh, si os gustan los dinosaurios, si sois más de Jurassic Park o de Jurassic World, eh, si os gustan todas, si no os gusta ninguna, si os habéis leído el libro y si os ha gustado este vídeo raro y random.